limpiando mi ADN. Cierra tus ojos, ponte cómodo y repite. Hoy destruyo toda negatividad que traigo instaurada del árbol genealógico de mis padres, desde la primera generación hasta la herencia que he recibido de ellos en esta vida. Elimino toda mentira, sufrimiento, miseria, miedos, depresiones y enfermedades heredadas. Elimino todo espíritu competitivo que me genere envidia, odio y resentimiento hacia los demás. A partir de hoy, renuevo mi ADN. Basado en un sistema de salud, amor, abundancia y felicidad, guiado bajo las leyes universales. Lo decreto aquí y ahora. Hecho está. Gracias.